¿Qué tiene que ver el cajón de las medias de Juan con la pregunta 2 del examen 1 de la Universidad de Michigan en Python? Quédate hasta el final y lo descubrirás. La pregunta que te hace el examen es ¿Qué imprimirá el siguiente programa? X igual a 15, X igual a X más 5, print X. Las opciones de respuesta son 20, 5, 15, imprimir X en cadena o x más 5. Para resolver este problema Juan nos va a explicar qué significa eso de asignar valores a variables. En Python podemos asignar valores a variables. Una variable es una letra de una palabra que está al lado de un igual y es como una cajita donde podemos guardar cosas, como el cajón de tus tendencias. Así como Juan guarda sus medias en su cajón, cuando nos muestra este código, lo que nos dice es que X está guardando inicialmente el valor de 15, por ejemplo, 15 medias. Y luego ese mismo cajón lo guardamos en el mismo cajón y le sumamos a esas 15 medias otras 5. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la respuesta correcta? Déjame en los comentarios la que ustedes consideran la opción correcta. Y si conocen a un padre que quiera que su hijo aprenda a programar en Python certificado por la Universidad de Michigan, compártele este video para que sepa.